¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez Llegamos a una verdadera pregunta Un debate que ha estado presente entre muchos fans de los tenis Adidas o Nike ¿Cuál es mejor? Antes de responder esta pregunta Debemos aceptar que ambas marcas tienen fama de calidad y popularidad Y aún sin ser verdaderos fans de los sneakers Conocemos estas marcas porque se han relacionado también con la cultura popular Pero aclaremos algo es un hecho que Nike es el rey en ventas en la industria del calzado y ropa deportiva Sin embargo, eso no lo definirá todo Y hoy en Gracia profundizaremos en esta disputa ¿Quién va a reinar más? Quédate con nosotros Adidas Todo se inició en la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler Así se llamaba la fábrica Que en 1924, Adolf y Rudolf Dassler fundaron Adolf amaba los deportes que de hecho practicaba un sinfín de estos desde el esquí, el fútbol y el boxeo conocía mucho del deporte y por ello sabía que las necesidades de cada deportista eran diferentes según su rama fue uno de los pioneros en diseñar calzado orientado para cada tipo de necesidades atléticas. Sin embargo, en 1949, los hermanos se separaron y crearon diversas compañías. Adolf creó Adidas y Rudolf construyó Puma, su máximo competidor en ese entonces. Algo que lo diferenció fueron las tres rayas de su logotipo que fueron incorporadas en el diseño de sus tenis, algo que innovó en ese momento y que además aportó más estructura y más solidez al diseño. Desde entonces se convirtió en el fabricador más grande en Europa y el segundo en el mundo. Nike Originalmente conocida como Blue Rainbow Sports, fundada por Bill Bowerman y Phil Knight en 1964. Años después se llamaría Nike en honor a la diosa griega de la victoria. Inicialmente era una compañía que trabajaba como distribuidora de la marca japonesa Onitsuka Tiger Pero en 1971 terminó con el contrato para comenzar a diseñar sus propios tenis Sin embargo el boom de esta marca llegaría en 1977 Cuando se creó su primer anuncio No hay línea de meta el, En 1988 el famoso Just Do It que recorrió todo el mundo Al día de hoy lo sigue haciendo Estilócrata, si este video te está gustando dale like y compártelo con tus amigos No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca de marcas deportivas y modelos Y continuamos Estos son los puntos a evaluar Originalidad Expertos opinan que los tenis adidas destacan por la originalidad de sus diseños Ninguno de sus zapatos es igual al otro Además de que su tecnología se convirtió tan popular que Nike intentó replicarla sin éxito Calidad Adidas se mantiene a la vanguardia Con su tecnología de impulso Además de su comodidad y estabilidad Te los puedes llevar por una fracción del costo de un modelo Nike Un par Adidas te durará mucho tiempo Dejando por, por detrás a Nike con unos zapatos que se estropean fácilmente Patrocinios En cuestión de patrocinios, alianzas comerciales Nike es el rey de este criterio Con personalidades como Kendrick Lamar, LeBron, Tiger Goods y Neymar Jr todos iconos que respaldan la empresa. Además de las asociaciones con la NBA, la NFL y el equipo olímpico de Estados Unidos, Nike es mucho más superior que Adidas. Marketing Nike lidera este punto por su gran destreza en el marketing. Sus famosos slogans se han vuelto en lemas de la cultura popular, sin mencionar sus inteligentes anuncios que son entendidos y disfrutables. Adidas, en cambio, no destaca por sus anuncios tan meticulosos y poco atrayentes. Y por último el precio Adidas se mantiene en cuestión de precio Ya que sus tenis nunca sobrepasan más de 220 dólares En cambio un par de Nike puede costarte miles de dólares Con precios asequibles junto a la calidad de sus tenis Adidas lo hace mucho mejor que otras marcas Conclusión Adidas es una marca que antepone la calidad por la cantidad, mientras que Nike antepone su imagen y su impacto en la cultura popular con inteligente y efectiva publicidad. Por ello, prefiriendo y calificando lo que un verdadero calzado deportivo debe ser, Adidas es el ganador para esta contienda. Gana por su originalidad, por su experiencia en la industria, su calidad, su precio y sobre todo porque sus productos dan al consumidor una mejor experiencia dejando fuera a Nike. Aunque nada compara las episodios de campañas publicitarias de Nike y oportunidades de crear tenis que son íconos de la cultura pop y urbana. Adidas es la mejor marca para un estilo de vida altamente deportivo, pero la última palabra la tienes tú. Cuéntanos, estilócrata, tú qué piensas, para ti quién gana esta contienda. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video, estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook